días. Hombre Manolo, lo de siempre no. No. ¿Por qué te vas a poner una Coca-Cola de esas? ¿Qué te Anda con lo que saliste. ¿Pero qué te han dado a ti los de Coca-Cola, Manolo? ¿Qué te ¿Qué te dado? A finales de 2013 Coca-Cola Iberian Partners llevaba a cabo la fusión de las siete embotelladoras de la península ibérica. Dicha fusión suponía el cierre de cuatro plantas españolas y un ERE como medida de ahorro para la multinacional. Dicho ERE ha dejado en la calle a 1.190 trabajadores. Algunos de ellos decidieron comenzar una lucha desigual contra la compañía. En diciembre de 2013 se nos anuncia que, que... Derivado de la fusión de las embatelladoras por duplicidad de puestos de trabajo, pues se va a llevar a cabo un ERE. Que tú a las 8 de la mañana no puedes firmar el convenio colectivo, a las 8 de la mañana no comunicar nada al comité y a las 3 de la tarde cierras la fábrica. una empresa que había funcionado bien, siempre había sido una empresa que había tenido beneficios y no entendíamos en absoluto por qué esa decisión. ...quedamos aquí un grupo bastante numeroso... ...somos unos 236 trabajadores... ...los que no quisimos irnos, irnos voluntarios de la empresa... ...no quisimos firmar nuestra baja de la empresa... ...o no quisimos aceptar las condiciones que ellos imponían... ...porque no fue, no fue negociable... ...el cierre de Fonlabrada fue impuesto". Coca-Cola ofrecía a sus trabajadores... ...diferentes soluciones como las prejubilaciones... ...despidos o la recolocación en otras fábricas... ...dicho movimiento debería correr casi en su totalidad... ...a costa del trabajador... ...y con unas condiciones laborales inferiores a las tenidas en Madrid. No podía unirme a esas ofertas... ...porque iban en contra de mi dignidad... ...o sea simplemente... ...después de llevar trabajando 28 años aquí... ...no podía firmar un papel... ...en el que prácticamente estabas firmando... ...hacer conmigo lo que queráis... Eh, lo que ocurre en mi vida lo decido yo... ...aunque me equivoque, pero no lo deciden ellos". -"Y a partir de ahí, pues es ya cuando empezamos a... ...organizarnos en movilizaciones... ...por lo que se apuesta desde un principio... ...en, en nuestra lucha es el mantenimiento de los puestos de trabajo". -"Hombre, las vías que tenemos abiertas es, es la lucha, la lucha en la calle... ...ahora, en principio, eh, manifestaciones en... ...en eh, la calle Ferrán, Partido Socialista, en, eh, en Génova, Partido Popular... ...manifestaciones a Tribunal Supremo Constitucional... Eh, ...es un poco la línea que, que vamos a llevar, siempre con el máximo respeto. Para evitar que se desmantelase la fábrica de Fuenlabrada... ...los trabajadores decidieron montar un campamento a las puertas de la misma. La lucha, que se hizo efectiva hace más de un año... ...se mantiene en pie, con motivos más que suficientes como lo fueron el ERE antes mencionado y una huelga de varios meses que fue saboteada por la empresa. Durante este tiempo han recibido ayuda de distintos colectivos como Comisiones Obreras o el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Que durante el periodo de huelga, que estuvimos desde el 31 de enero hasta el 1 de abril, que fue efectivo el despido, eh, ese, ese tiempo la empresa hizo esquirolaje. Hemos pasado aquí ratos fatales, muy malos. Fiebres, eh, gripes, un frío enorme. En verano un calor enorme, pero tienes que estar aquí. Mi vida ha dado un vuelco total. De tener una vida estable y organizada que podías planificar, pues de repente cierran y toda esa estabilidad que tú creías tener, pues desaparece. Con lo cual toda tu vida se tambalea. Y no solo mi vida, lógicamente, bueno, a estas alturas tengo dos hijos y claro... Las decisiones que tomas a partir de ese momento no solo me afectan a mí, sino que afectan a, al futuro del resto de la familia. La última sentencia pronunciada por la Audiencia Nacional obliga a la compañía a readmitir a todos los trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo y con las mismas condiciones que tenían antes del ERE. Mientras esperan a que se pronuncie la sentencia definitiva, los trabajadores de Coca-Cola están cobrando su salario habitual, aunque aún no han sido readmitidos. La intención de los trabajadores es seguir con la lucha hasta que todos recuperen sus puestos de trabajo. Estoy convencida de que vamos a ganar, de que vamos a volver a abrir las puertas y además es que el sistema Coca-Cola lo no necesita, no lo quieren reconocer pero el año pasado no pudieron hacer frente a toda su demanda. El futuro, el futuro es Madrid. El futuro son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos eh, que tengan un sitio donde poder trabajar. Eh, el punto final es, es la fábrica, que, que la fábrica se quede abierta. ¿Estás segura? Sí, que si estás segura de que vas a ayudar. Claro que sí. Claro que sí. A los proyectos estamos abiertos. La leche la ha dejado clara, si no que cojones estaban abiertos.